Ahora, bueno, hoy en vamos a hacer vídeos de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Vamos a tratar las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuáles de primer orden? Porque hay un montón de órdenes, ¿vale? ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Son ecuaciones en las que la incógnita es una función y su derivada. Entonces, no tenemos simplemente x y, y sino que tenemos funciones. Funciones en x, funciones en y. Y, además, ¿cómo va eso del orden? Pues muy sencillo. Va según eh, el orden de la derivada que haya en la función. Por ejemplo, si tenemos... Lo que sé, lo demás estoy inventando, pero logaritmo de x igual a, yo que sea, a cero, esta es de primer orden. ¿Veis? Porque tenemos la primera derivada solo. Si tuviéramos una segunda derivada, sería de segundo orden. Y así, tercera. Eso es del orden, ¿vale? De una derivada. Somos nosotros lo vamos a ver de primer orden. Y siempre ecuaciones diferenciales ordinarias Entonces, vamos a empezar por el caso más sencillo, que son las variables separadas. Todas, todas, todas, todas van a acabar en variables separadas. Por eso vamos a verlas como el primer caso y vamos a aprenderlo bien, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cuál es la forma de esta ecuación diferencial? Bueno, un polinomio en X más otro polinomio en Y por Y' igual a cero Una cosa mmm, que destacar es que Y' es lo mismo que diferencial de X respecto a diferencial, eh, diferencial de Y partido diferencial de X, ¿vale? Eso es importante porque nos va a ayudar a solucionarla mucho. Entonces... Tenemos esta forma, y si nos fijamos aquí, ¿ves? lo tenemos prácticamente ya. Tenemos aquí una X aquí, que no vamos a tener que moverla de sitio para que tengamos esta forma. Entonces vamos a ello, vamos a convertirla en este estilo. Si nos fijamos, podemos hacer así, X, Y, Y', pasamos el logaritmo de X al otro lado. Y esta X, la intención siempre de estas ecuaciones es separar la variable, como dice el nombre. A un lado la x, ahí y, y a otro lado la x. Pues entonces hacemos así, y prima y', pasamos la x dividiendo a otro lado, logaritmo de x partido de x. Y si os fijáis, esto lo voy a transformar en q de y por y' igual a p de x, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos, un polinomio en y, solo y, y un polinomio en x, logaritmo de x partido de x. Ya está, ya la tenemos. Llegado a este punto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, borro esto para hacer más cómodo. Una vez llegado a este punto, vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a sustituir prima Y' por diferencial de y partido diferencial de x. Entonces, y diferencial de y partido diferencial de x es igual al logaritmo de x partido de x. Y hemos intentado dejar el diferencial de y con la I y el diferencial de x con la x. En este caso es muy sencillo, porque si pasamos el diferencial de x multiplicando, ya tenemos. Nuestros diferenciales separados Entonces ¿Para qué hacemos esto? Porque ahora vamos a integrar Necesitamos los diferenciales cada uno en su sitio Entonces, y por diferencial de y Y este que estaba aquí Lo pasamos aquí Ya pones este aquí un poco mejor Que parece logaritmo elevado a x Logaritmo de x Vale ¿Y ahora que hacemos? Lo dicho, integramos Entonces, integramos por aquí E integramos por aquí de respecto de aquí y respecto de x aquí la integral de I muy sencilla, ¿verdad? y cuadrado partido y aquí vamos a tener en cuenta estamos buscando la solución entonces aquí no ponemos la constante de integración o podríamos ponerla si queréis otra forma es ¿eh? hacer la siguiente vamos a hacerla así para que lo veáis integramos por lo tanto necesitamos la constante de integración ¿vale? y después aquí también integramos la integral del logaritmo de X partido de X si os fijáis tenemos una, una función y su derivada, ¿verdad? La derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Entonces, ¿cómo hago yo esta relación Busco algo que, neces que tengamos... Eh, que Algo que al derivarlo nos ve esto, ¿no? Entonces nos fijamos que si hacemos logaritmo cuadrado de x, primero tenemos que bajar 2, y aquí aparece un logaritmo de x, derivando, y tenemos que derivarlo adentro. Y nos aparece un logaritmo de x, la derivada, 1 partido de x. Y si, fijamos, y si nos fijamos, tenemos que la integral que nosotros creemos y nos tenemos un 2 que nos sobra. Por lo tanto, nosotros tenemos la mitad de esto, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos un medio de todo esto, porque este 2 con este 2 se nos va Pues entonces, esa función ese integral que tenemos ahí es un medio del logaritmo cuadrado de x, ¿vale? Entonces tenemos un medio de logaritmo cuadrado de x y una segunda constante de integración. ¿Qué pasa? Que esto siempre, siempre que lo hagamos, esta constante la vamos a pasar rezando aquí, entonces nos quedaría y cuadrado partido 2 igual a un medio del logaritmo cuadrado de x más c sub 2 menos c sub 1 y una constante menos otra constante, es otra nueva constante, que si queréis la podemos llamar, pues, más c sub 3, ¿vale? Entonces, como este paso siempre lo vamos a hacer, para no ser tan repetitivo, aquí automáticamente no ponemos la constante de integración. Pero que veáis que siempre hace falta, ¿vale? Que lo correcto sería esto. Entonces, estamos aquí. Tenemos que dejarla ahí sola, porque estamos buscando una, una solución de estilo I igual a una función, ¿verdad? Entonces, tenemos que pasar, este multiplicando, entonces pasamos este multiplicando, este 2 se nos va, y nos quedaría 2 por C3. Pero de otra vez, una constante por otra constante y otra nueva constante. Si queréis, pues la llamamos ya C4. Eso de su índice es una cosa mía, pero vamos, que para que veáis que la vamos transformando, ¿vale? Que ese 2 no se pierde en el aire. ¿Y ahora qué nos queda? Pasar el cuadrado, ¿verdad? Entonces aplicamos raíz a los dos lados, o si queréis pasamos el 2. Entonces, igual a más menos, importante, hay dos soluciones, ¿eh? Porque estamos en una raíz, más menos, la raíz de... Logaritmo cuadrado de x más c sub 4. Y esta es la solución. Más logaritmo cuadrado de x, la raíz de logaritmo cuadrado de x más c, menos la raíz cuadrada de logaritmo cuadrado de x más c. Estas son las dos soluciones. Tenemos dos soluciones. ¿Cómo la podemos comprobar? Muy sencillo. Cogemos donde nos aparezca y. Dejamos logaritmo cuadrado de x más c. Y donde nos aparezca y', ponemos la derivada. 1 partido 2 logaritmo cuadrado de x raíz, perdón más c por la derivada de lo dentro que es 2 logaritmo de x por 1 partido de x ¿vale? y la c no, la, no, no nos cuenta menos logaritmo de x tiene que ser igual a 0 entonces si nos fijamos este se nos va con este, ¿verdad? Este 2 se nos va con este 2. Este x pasa multiplicando con este 1 partido de x y se nos va también. Y nos tenemos que el logaritmo de x menos el logaritmo de x es igual a 0. Por lo tanto, lo hemos hecho bien. Hemos buscado bien la solución y hemos resuelto bien esta ecuación diferencial. Vamos a seguir con los videos de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Vamos a ir a pasar a otro tipo y vamos a ir viendo cómo todas se van haciendo un poquito más difíciles, pero... Simplemente nos la aprendemos y seguro que nos salen bien, ¿vale? Nos vemos la próxima.